Chutis la la la Chutis la la la Chutis la la la Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Chutis, el programa de los artistas por Abya televisión. Hoy día tengo la alegría inmensa de estar con mi amigo Jorge Hidalgo, un actor, además de actor, un personaje que ha hecho Mucha, mucha actividad en el, cambio, en el campo de las artes escénicas. Jorgito, hermano, bienvenido a Chutes. Querido Manuel, para mí el gusto, pues, hermano, estar contigo después de tantos años. El, el mejor reencuentro del mundo. Sí, de estoy, verdad, muy, verdad. estoy con, hermano, yo, muy Yo emocionado. también, encantado. Nos hermano. sacaremos el barijito. Ahora sí. Ahora sí. Con permiso. Con permiso, hermano querido. Bueno, esto de la pandemia todavía continúa. Hermano, tú, Gracias. ¿cómo estás, Jorgito? No te veo hace 20 años. 20 años. Bueno, te he visto en varios spots, <risas> te he visto en obras, tu carrera artística realmente impecable. ¿Cómo te sientes Gracias, ahora? ¿Cómo estás en este momento? En este momento, hermano, creo que estoy. Ha sido para mí un renacer esto de la pandilla de la pandilla, de la, de, la de la pandemia, ha sido un renacer para mí, hermano querido, porque después de la pandemia hemos, he tenido la, durante la pandemia he tenido la oportunidad de hacer cosas que no hacía antes, reencontrarme conmigo mismo, reinventarme, como hemos hecho todos los artistas, si hay algo que el artista sabe hacer bien es reinventarse, Así y es. creo que eso es lo que, lo que ha sucedido en mi caso, he tenido la fortuna de, de estar muy bien durante la pandemia, y he tenido la fortuna de tener Covid también. Ah, cuéntame. <risa> Porque ¿Cómo fue? Eso me ha dado la posibilidad sí. de, en mi, en mi, en mi, en mi, en mi bummer, en mi, claro. en mi eh, fue en, duro. Más o menos. Ya. Tres meses complicados. Ojo. Pero me han permitido generar un proyectito, un, el proyecto Covid, que le llamo y empezar a trabajar también a partir de eso. Ah. Entonces, de, de repente, el, el, para mí el, el tema del COVID ha sido para generar cosas, más que para quitármelas. Y definitivamente estar en la casa, la familia, que yo amo estar en la casa, amo trabajar desde la casa con la familia, mis perros, ¿no? Entonces... ¿Cuántos niños tienes? Tres hermanitos. Tres tres, tres, tres niños. Tres varones. Tres varones. Sí. ¿Y de, de cuántos años? 26, 20 y 14. Mira. Ya están, ya están grandes. O sea, el de 20, digamos, yo ya no lo he conocido, de 26, sí, al, claro. de, al de 26, sí, claro. Al de 26, sí. Claro, tanto tiempo que no nos sí, hemos visto, verdad, ¿no? verdad Y estás verdad. con tu esposa, estás Estamos en casa. De hermano, con la esposa que también eh, también está metida en el tema del arte. Ah, también. Toda la familia en realidad trabajamos con el arte, no trabajamos, trabajamos con el arte, eso bien aclaradito. Sí. No trabajamos desde el arte ni para el arte, trabajamos Ajá. con el arte. Qué lindo, Entonces, qué lindo. Bueno, que... Pero además ya te has vuelto un artista internacional, Ay, <risa> hermano, en estos 20 años que no te he visto, estás grabando películas, has, gra has grabado en varios países, ¿no? Hemos grabado en un par de países aparte, afuera, eh, se han hecho producciones acá, que luego se han ido afuera, algunas que ni siquiera las he llegado a ver, <risa> para, porque así es, así es el negocio, Mira. vienen, se filman y, y se van y luego... A ver si algún día llegas a ver algo. ¿no? Pero bueno, sé, sé que, que mi cara está por ahí correteando. Entonces, eh, de ahí, bueno, acá... En total he hecho unas 15 películas. ¿Unas 15 películas? Además, Eso hermano, estaba sí, viendo acá, en tu entre, hoja de vida entre, extensísima. Entre cosas, gracias, hermano. 15 películas. <risa> 15 películas. <risa> y tienes 30, 33, años, 33 en la, años en la actuación. Arrastrando el arte, hermano. ¿Cómo, cómo fueron tus <risa> inicios? Contanos, ¿cómo, cómo fue...? Cuando dijiste, voy a ser actor. ¿Qué crees que han dicho los papás, no ve? ya me imagino. Yo estaba estudiando arquitectura, hermano. Gracias. Entonces, no, de, de la arquitectura me paso a la carrera de artes, que por entonces no era muy conocida, pues. Claro. Los, la, la, la, la, los amigos de arquitectura se lo tenían escondidito. Era el hijo Opa, ¿no ves? La carrera de, Estaba ahí guardadito. Ah. Entonces... Eh, de, más bien tuve la fortuna de poder cambiarme. Ah, y, y, Ana, y, ¿y pintabas? Claro, y ahí me he dedicado a, a, a, a, a, al tema de la, de la pintura. Oh, pues ¿Eres pintor años. también, artista sí, señor, plástico? Sí, señor. Wow. Sí, señor. Wow. ¿Y tienes cuadros de diferentes tengo, técnicas? Tengo, pero básicamente lo que yo he chequeado es... Eh, lo he abocado más al tema de la educación, yeah. todo el arte. He empezado a trabajar con el diseño gráfico, entonces he hecho mucho material educativo. Ah. Eh, eh, eh, eh, mezclado, digamos, eh, eh, complementado el arte plástico con el arte gráfico y nada. Aunque, bueno, en esta pandemia hemos hecho, hemos estado participando en exposiciones virtuales. También, también claro, Porque el, el dibujo siempre sigue, siempre está ahí, es parte de uno. ¿no? Entonces, ¿Y cuál consideras que es el momento en el cual empiezas a actuar y dices, este es mi, mi debut? Es el mío, esto es sí. el mío, este el, es mío. El primer taller que tomé con Ninón daba los de Kushner en la época del colegio. Ah, te lo resumo, 150 inscritos, armamos una obra con los 15 que quedamos, de los 150, 15 quedamos, sí. armamos una obra y se empiezan a ir. Y me quedo yo y la que entonces era mi chica en colegio, te estoy hablando, 14 años hermano ya, nos quedamos dos y Ninón me dice, yo ahora quedo con dos. Necesitamos uno más. Lo llama un amigo que no había tomado el taller y, hace, y montamos la obra, reducimos una obra, una, una hacemos una obra de che Hop, súper chiquitita y con eso empieza. Y ahí dije: Esto me gusta. Wow. Me gusta el escenario, me gusta la gente, me gusta, me gusta el aplauso. ¿Por qué no? Claro, ¿No claro. Me, me gusta empezar a vivir vidas que no son las mías, que no son las Así mías. Es. Entonces. Y a partir de ahí, hermano, empiezo a generar esa multiplicidad de vidas. El actor tiene esa, esa, esa bendición. Puede vivir muchas vidas en una sola, ¿no? Miles, cientos, dependiendo qué tanto trabajes. Y eso me, me fascinó, porque de alguna manera uno puede desdoblarse, digamos. Y hacer cosas que no te las vas a permitir. Hice mucho tiempo pantomima y eso también me enseñó otra faceta. Aquí justamente dicen este teatrito hermoso. Este teatro. Mis que 10 años de pantomima lo celebré aquí Bien. y es el único video que tengo grabado de esas épocas, imagínate, es Qué bárbaro el, el tema. Claro, porque para la familia de Chutis contarles que estamos en el Teatro de Cámara, sí. que es un teatrito que para mí también es muy significativo. Lo inauguramos cuando yo estaba en, en, eh, trabajando en, en, en cultura, ¿no? Y bueno, y, y este teatro para ti tiene mucho significado también. Totalmente. Porque es, es, es, ha sido precisamente mis inicios. Em, empezamos con el Julio de la Vega en, y empezamos eh, a hacer. Eh, se, se empezó a generar una corriente de, de, de, de, de movimiento teatral, digamos. Porque todos los actores hemos nacido en el teatro y el que diga que no <ríe> está mintiendo. <risa> claro. Entonces, eh, de repente el teatro empezó a funcionar en distintos espacios, se dio este pequeño espacio queridísimo y nada, pues ya. ya, ya como te digo, la pantomima me permitió esa otra, esa otra parte. Me pintaba la cara y la gente te deja hacer cosas que no te dejaría. Claro. ¿Ya? Entonces, claro. de repente tienes permiso. Vas, le molestas a la chica de alguien. Y, se ¿no? ríe, y, se, claro. y a los dos se ríen. Claro, ¿no? claro. Ahora, si te vas así normal. <risa> <risa> <risa> <risa> Exacto. Entonces. Ahora, Jorgito, ¿cuál es la película, la primera película que dices, wow, me gusta lo que he hecho en esa película? No me pongas en eso. Jod, jodido, ¿no? <risa> no, hermanita, a ver. ¿Son varias? ¿Son el el, el son tema varias? es que el, la primera película que he hecho ha sido con, con Dani Suárez, Cicurbano se llamaba, ya. la dirigió de Dani Suárez, ha sido la primera película en muchos sentidos. Primera vez que actuaba para cine, primera vez que actuaba en eh, conciertos compañeros que después ya se volvieron amigos, primera vez que había alguien... Eh, era la primera vez que Dani dirigía... Era su primer guión. Era una, una suerte de primeras veces para muchas personas. Primera vez que hacía fotografía tal, primera vez que hacía arte tal. Entonces, como que se, nos hemos juntado. Y para mí es, es mi primera película, entonces claro. le tengo muchísimo cariño. ¿no? ¿Y cómo se llama la película? Psicourbano. No, no, ¿Pero no salió o qué pasó? Claro, claro. claro. Ah, tenido... era, pero era, el, era, el, era la, el examen final de la escuela de cine de esa generación de Aldani Suárez. Entonces, un saludo ¿sabes? al Dani, ¿no? Un saludo al Dani. Claro, un personaje, ¿te acuerdas de las noches de las, de las viejas épocas. De las viejas épocas. Pero después actuaste con, para Jorge Sanjinés. Sí, señor, también. Has entonces, estado en Juan eh, Por ejemplo, esa es una de las películas que para mí es, gracias a esa película me gané un premio Maya, haciendo de Simón Bolívar. Claro. Entonces, pues, claro. trabajar con Don Jorge, pues es, uf, es pesadísimo, es una cosa. No, no pesado en el sentido del trabajo mismo, que es que sí. Es demandante, don Jorgito, pero es un, te, te da mucho peso como actor, ¿no? El Bien. hecho de trabajar para San Ginés es, es, es un ícono, pues. Claro. No hay otra, ¿no? ¿Y, y, y de los extranjeros, ¿a quién recuerdas de los directores que has trabajado? Mira, con, con mucho cariño lo, lo recuerdo a Baman, Baman Tabusi, un iraní que está re loco, pero no sabe que está loco. <risa> <risa> y ha venido acá y hicimos una película... Eh, muy, muy poética. No la he visto todavía. No sé cuál es el resultado, ya. Pero sé que está ganando muchos premios en Europa. Entonces, ahora, ¿qué rato llegará aquí Baman para mostrarnos la película? Porque ha sido una película muy sui generis. ¿Se puede decir el nombre de la película? Sí, claro, claro. El nombre de las rosas se llama. Ah, sí. Y... Oh, no, perdón. El nombre de las flores. El nombre Entonces, de las flores. ¿Ya, ya las salió flores. la película? Ya salió. Ya está, ya está yendo por, por, por Europa y correteando y bueno, estamos esperando que llegue aquí lo más pronto, pero justo se vino usted de la pandemia, entonces ya como que se complicó, digamos, un poco traerla pero nada, estamos esperando si, vamos, si me estás escuchando, te estamos esperando <risa> Bueno, Jorjito vamos a poner una, una pequeña actuación tuya sobre el mendigo ¿no? Sí, sí. Cuéntanos de, este, de esta actuación del mendigo Mira, este, Yo le tengo mucho, mucho cariño a este videito, porque es un video eh, básicamente es es una dramatización poética en forma de falso documental, ¿ya? La cámara la hizo mi hijo, Tamiel. Entonces Y la hicimos durante la pandemia. Entonces fue, fueron varios proyectitos que sacamos. Dijimos, ¿qué estamos haciendo aquí? Nos prestamos cámara, pa, hijo, ¿te animas? Me animo. Y mi hijo tiene muy buen ojo. Entonces agarro, tal tal, le, le, le puso la cámara ahí. Yo le meto, papá. Pa, pa, y hemos trabajado algo tan natural, querido Manuel. ¿Dónde está grabado? Está grabado en la zona, en el barrio. ¿En el barrio? En el barrio. Ajá. Entonces yo agarraba grabado las cosas que tenemos siempre los actores ahí, llenos de parapetos que tenemos, máscaras, eh, eh, qué sé yo, pelucas, trajes, de todo. Me, me pongo, me, estaba con mi barba muy crecida, mi cabello largo, en, me lo engraso, me pongo, y hacemos Invisibles, oh. se llama Invisibles. Es, eh, justamente toda esa gente, a la que nosotros hemos invisibilizado como sociedad, pero eh, en quienes nos reflejamos, porque ellos, ellos han, han, muestran la parte invisible de nuestros sentimientos. ¿ya? Entonces, es un poco eso. Los rechazamos porque nos vemos reflejados. ¿no? Vamos a ver al actor Jorge Hidalgo en Invisibles, acá en nuestro programa Chutis, con la alegría de tenerte aquí, hermano <risas> querido. Un Chutis. Chutis. Chutis. Chutis. designado por las parcas para vagarse en rumbo y muchas veces carentes del orgullo de un hombre que otorgue pertenencia y origen a las lágrimas o que logre guiar de alguna extraña manera la llegada a un puerto que quizás no significa nada.